A ver, yo le quiero preguntar a usted que me está viendo ahí en sus redes sociales, en YouTube y, bueno, en cualquier canal, también en LinkedIn, cómo está haciendo realmente para llegar a las personas correctas en el momento perfecto para vender sus seguros y sus pólizas. pienso un poquitico cómo está haciendo, ¿cierto? A veces es un poco complejo, ¿no? Pues yo le voy a hablar este viernes 7 de agosto de una técnica muy puntual que ha servido muchísimo en lo que hacemos en Sobseguros y para otras personas también para encontrar a ese público objetivo perfecto o a esas personas correctas que están realmente interesadas en sus productos y servicios si a usted le gustaría pues aprender de este tema simplemente deje sus datos anótese a la clase que vamos a tener el viernes 7 de agosto a las 8 de la mañana hora Colombia, Ecuador, México y Perú y pues conmigo directamente vamos a conversar acerca de eso y les voy a mostrar unas técnicas súper poderosas, súper puntuales para que ustedes aprendan a hacer anuncios y a llegar a las personas correctas en el momento correcto. Así que si quieren aprender, simplemente regístrese, nos vemos. Nosotros estamos súper agradecidos de que usted quiera aprender con nosotros y compartir todo su conocimiento, así como hacemos desde Academia de Seguros, con todo el amor y la pasión del mundo. Así que regístrese pues y nos vemos. Chao, chao.